Y es que el Alfa y Farruco juntos, el reggaetonero puertorriqueño Farruco ha lanzado. Bueno, ha lanzado este viernes Premium un proyecto musical con dos nuevos sencillos que incluirán en su próxima producción 167 discos que presentarán a todas sus facetas como cantante entre otros géneros. Entre los temas de la nueva producción se encuentra Sosa, que fue publicado hoy. Cuenta con la participación del dominicano el Alfa, y uno de los exponentes mayor arraigo del Dembow dominicano, precisamente el exponente urbano que dio mucho de que hablar en el caso Bugari. Publicó el anuncio a través de sus redes sociales. Ahí está. Ahí está. <risa> ahí está el Alfa. Y ahí viene Farruco. Y ahí está Farruco. Algo bien internacional vienen. Sí, sí. Eh. Mientras ayer hablábamos que Rochi estaba tirándole al Alfa, ¿verdad? con anuel y ahí está el alfa con farruco ahí está ahí está vamos a sí. hicimos algo hoy en la calle sí. sobre eso vamos con el sondeo está ready debe estar ahí el sondeo pero mientras tanto en eh, esto eh, qué te parece esto de sí de muy bien farruco sí. siempre ha apoyado aquí eh, ha apoyado a los muchachos y un tipo claro un tipo se le ve que es honesto ¿Entendido? igual que el alfa que el alfa está buscando ya ha encontrado mucho éxito y el Alfa está buscando algo más. La canción, eh, hay que decirlo, es un poco explícita, eh, pero hay que reconocerle que el Alfa, cuando hace un, un, una mezcla musical de dembow, la sabe hacer bien.